Bien, dejamos estas imágenes del plano internacional para volver con temas de nuestro país, a hablar por supuesto del COVID-19, que como sabemos es una infección respiratoria que es causada por el virus SARS-CoV-2 con una capacidad eh, de contagio relativamente alta. ¿no? Sabemos los datos actuales de nuestro país: ahora 72.059 casos positivos que están registrados de eh, coronavirus, pero 23.324 personas que fueron dados de alta también, que pudieron superar la enfermedad. Es, una, es un dato importante, ¿eh? y no es menor. 23.324 personas que se infectaron de COVID, pero que fueron dados de alta finalmente. Así que, es importante, obviamente, conocer los cuidados que deben tener estas personas. Muchos de ellos se relacionan directamente con el tema de la alimentación. Así que, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y vamos a conversar con Claudia Elguera, agüero, perdón, Claudia Agüero, nutricionista. Ya la vemos, ya Claudia, desde aquí la saludamos, para que nos pueda dar los detalles precisamente sobre este tema. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntale a todos los televidentes, por favor la alimentación ¿no? que deben seguir estas personas que han podido superar la enfermedad, la infección de COVID-19, pero obviamente su organismo queda debilitado. ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Eh, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los peruanos que nos están escuchando ahora. Eh, definitivamente después del COVID-19 eh, quedan varios estragos. no. Uno de ellos también es el, el hecho ¿no? De, de no habernos alimentado correctamente incluso durante el propio proceso de recuperación. Entonces, Hay que recalcar que la alimentación saludable debe de estar en todo momento, tanto antes, durante el, el tratamiento no, del COVID-19 y más con mayor razón después ya que el cuerpo de alguna u otra manera durante el propio proceso no de enfermedad ha perdido gran cantidad de electrolitos, nutrientes y se encuentra debilitado. ¿no? Hay que recalcar que la alimentación tiene que estar basada en una alimentación real, una alimentación basada en alimentos que podemos conseguir eh, en los mercados. ¿no? Hablamos de las frutas, verduras alimentos ricos en proteínas como las carnes, el pollo, eh, hablamos también de las menestras, las leguminosas, los cereales como el arroz y dejar de lado los alimentos ultraprocesados que, que en mayoría pues son alimentos vacíos, ¿no? pero no nos brindan ningún tipo de nutriente o valor a nuestra salud, por el contrario pues nos llenan de grasas saturadas y azúcares que empeoran en la recuperación no, post-COVID-19. Así que hay que recalcar que uno de los nutrientes principales no eh, son las vitaminas y minerales que los vamos a encontrar en las verduras. Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando, es desde hoy, si ya eh, quizás ya has pasado por el tema del COVID-19, el tratamiento, eh, comienza a consumir al menos dos porciones de verduras crudas al día. Hablamos de lechuga, tomate, zanahoria, la que encuentres en casa, la que esté a tu alcance. La espinaca también podría ser. Claro, sí, sí, también. También la espinaca eh, es muy buena opción. La idea es que incrementemos la porción de verduras, que usualmente a veces lo hacemos solo cuando pensamos que queremos bajar de peso, ¿no? O estar a dieta, ahí comemos verduras, pero después las olvidamos y en realidad las verduras son muy importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico y todos los procesos, ¿no? uh -huh. y, y, y como te comentaba también, las proteínas, una de las mejores proteínas de alto valor biológico que nos van a ayudar a recuperar sobre todo la masa muscular, que es algo que se pierde durante el proceso dado que las personas pues estamos en descanso, ¿no? Claro. No nos movemos, perdemos masa muscular, entonces una de las proteínas más buenas que hay y además económicas es, es el huevo, el huevo. Eh, completito, no hablamos de la clara con la yema Es una proteína que tenemos que incluir Y la podemos utilizar tanto en el desayuno, no, en el almuerzo o en la cena En, en una sopa, en un guiso, en diferentes preparaciones ¿no? Entonces uh -huh. la idea es que creemos esa proteína, es muy muy buena Claudia, y justo que mencionas el tema del consumo del huevo no, Hay, hay algunos mitos sobre ese tema ¿no? Y tú que eres especialista sería bueno que, que lo puedas aclarar ¿No? Se tiene que consumir completo, ¿cierto? Porque hay gente que dice, no, yo solamente consumo la clara por, porque la yema me aporta muchas grasas, voy a engordar, en fin. ¿Ese es un mito o es una verdad? Es un mito. En realidad solo está contraindicado la yema de huevo, así como otros alimentos saludables, no, pero que tienen grasitas. Están solamente contraindicados en casos especiales, por ejemplo, de, de diarrea, en casos de adultos mayores que quizás tienen alguna comorbilidad ¿no? distinta. Pero si hablamos netamente de, de, de personas ¿no? que quieren bajar de peso o personas que en este caso han pasado por el COVID-19, pueden comer. El, el huevo entero, de hecho la yema tiene vitamina A que actúa también en nuestro sistema inmunológico, la yema uh -huh. tiene colina que es un neurotransmisor que ayuda a la memoria en el caso de los niños al desarrollo intelectual. En realidad la yema es muy saludable y por lo tanto es un mito debemos de comer el huevo completo. Ajá. Y además de todos estos alimentos que ha sido detallando muy bien, digamos el tema de la hidratación también es importante, ¿no? Incluso durante el propio tratamiento, por, por lo que hemos podido escuchar de especialistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ellos están saliendo de esta situación, eso también debe ser importante, ¿no? Exacto, sí, como bien lo has dicho, el, el detalle está que perdemos gran cantidad de agua y electrolitos durante el propio proceso, ¿no? Ya que parte de los síntomas del COVID-19 está la fiebre, la sudoración, ¿no? Eh, la diarrea, entonces ahí perdemos agua, perdemos electrolitos y nuestro cuerpo, nuestra composición corporal es, es más del 50%, hablamos de cerca de un 80% agua, por lo tanto tenemos que recuperar ese líquido perdido, ¿no? Entonces sí, definitivamente durante el tratamiento y pos el tratamiento se recomienda agua. Aquí yo recomiendo, hay que recalcar, agua pura, puede ser agua hervida, puede ser agua de, de botella, agua mineral, pero uh -huh. evitar... Bebidas gaseosas, evitar bebidas con azúcares, evitar bebidas con edulcorantes que finalmente pueden empeorar el cuadro. Tiene no que ser agua netamente pura y si estamos ahorita durante el proceso del COVID, preferir que sea agua tibia, ni fría ah, ah. ni caliente. Uh -huh. Correcto. Y, y, y además también se puede sumar el tema de jugos naturales, sin azúcar, ¿podría ser? ¿O, o en esta situación no es recomendable? Los recomiendo en el caso de los jugos netamente en casos de personas que estén pasando por el proceso de COVID-19 que no tengan ojo diabetes, que recalcar una persona con diabetes no se recomienda los jugos, ni siquiera naturales. Ajá. En el caso que no sea así, pueden tomar los jugos sobre todo aquellas personas que quizás no tienen apetito o tienen, están presentando náuseas, ¿no? personas que no quieren comer, por ahí nuestros adultos mayores, ¿no? que de por sí son los más susceptibles a incluso bajarse de peso durante el proceso de cualquier enfermedad. Entonces, en, el, en estos casos específicos sí recomiendo utilizar jugos, batidos, ¿no? eh, para poder hacer que la persona se alimente, ¿no? hasta que recupere su apetito ¿no? y ya comienza a consumir alimentos más sólidos. Correcto. Bien, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y estas recomendaciones siempre tan importantes para nuestros televidentes. Muy amable, muy buenos días. 11 Muchísimo. y 52 de la mañana, hacemos una pausa comercial, pero tenemos más, por supuesto, para compartir aquí en Noticias Alvarez.